La historia del sombrero se originó a consecuencia de las necesidades de los, de los antepasados de mis abuelos. Entonces ellos se formaron comenzando con formar tejidos para pa lograr este maná. Ese es un colador de, de chicha, de chicha fermentada para trabajar en, en Yanama. Entonces con ese, con ese obtuvo la, el origen del... De elaboración del sombrero y así fue se, se originaron los, los sombreros por la necesidad también para intercambiarlo con otras personas de afuera con carne con lo que sea porque no había no había plata no había fuente de trabajo esa es la única fuente de vida para ellos yo sé que mi, mis mis abuelos ellos son los que elaboraron sombrero, Eso tenía tiempo, que ellos dejaron en generación, en generación a nuestro. Yo vi los ancianos haciendo sombreros, pintando los materiales con, con el objeto del medio, con la mata, con la fruta, de acá del medio, sin, sin otra pintura. Puro natural es lo que elaboraron ellos, yo he visto. Eso tiene rato. <tose> Para mí, elaborar el sombrero es un, es un don, es una vocación, es un, es un orgullo, es una alegría, es mi trabajo. Por eso, me aprendo, todavía y continúo con eso, porque es la única parte de, de acá, de la comunidad, para mantener, para tener un, un recurso estable, es el sombrero. No hay, no hay otro trabajo. Entonces uno, todos los habitantes, todas las comunidades, Hombres, mujeres y niños elaboran sombreros porque hace falta para todo. Uno responde con el sombrero para comer, para comprar lo que uno necesita. Los símbolos de los sombreros, algunos significan algo, o sea, la figura. Lo diseñado, algunos muestran nombre de animal que indica puede ser un sapo, una iguana, Puede ser una mosca, puede ser una caracterización de la, de la serraniña, una, una integridad de familia, una organización de familia, un respeto, así diferentes diseños con lo que uno ve en el medio. Pues yo creo que esos chinchorros nacieron aquí en Nazaret, en Puerta Estrella, más o menos. Me acuerdo de estos tantos años que antes lo hacían liso. Lo hacían liso porque no, ten, no sabían nada ni tenían cómo sacar los dibujos. Y resulta que había una familia de mi papá, que eso era una, una muchachas pero bastante numerosa, de Puerta Estrella, Santana. Y mamá Toco. Como que se reunieron ellos, yo me daba cuenta que armaba a mi abuela, retorcía los hilos, y ellas hacían eso, inventaba Y yo creo que la inventadora fue una que se llama Pachilla. Le dicen Pachilla. Ella llegó hasta el internado a enseñar después a, los, a las ventanas, a las niñas de ahí. El tejido toca muchas dimensiones o muchos aspectos del mundo guayú. Toca eh, lo social, lo económico, lo espiritual. O sea, en cada uno de estos aspectos del mundo guayú está presente el tejido. O sea, toda antes y, y aún sigue, sigue vigente esa parte en que las familias Guayú se preocupen porque las mujeres sean excelentes tejedoras, sean muy buenas tejedoras. Porque es que el, eh, el oficio del tejido no es solamente pensar en que voy a producir para comercializar con los con los arijuna o con los occidentales o con otras culturas es voy a aprender a tejer para desarrollar piezas que se necesiten en la casa. El chinchorro para dormir, las mochilas para guardar mis objetos personales. Siempre vi el tejido como un renglón importantísimo en la economía del pueblo guayú. entonces es mirar cómo hacer la nueva generación, cómo hacer para potencializar todos estos conocimientos y que si es posible seguir existiendo en, en este universo como Guayú, eh, practicando lo que los viejos nos enseñaron y que nos dejaron a nosotros como como un legado, como un gran legado, y cuidar de eso. Pues yo, yo le digo artesanía, no, que son, son obras de arte. Cada una de las culturas colombianas tiene esa gran riqueza. Y nosotros los colombianos la tenemos. Y tenemos que cuidarla y tenemos que, que mirar cómo, cómo hacer para que eso no, no se acabe, para que eso no quede como en otros países que ya están desarrollados y que ellos en esto están, en estos momentos, ellos quisieran tener lo que nosotros tenemos. Cuando adquieren una pieza, llámese chinchorro, llámese mochila, llámese eh, cinturón, lo que sea, en donde está inmerso una técnica eh, que maneja cualquier cultura colombiana, ahí va inmerso toda una historia de una cultura que sueña, que tiene sueños. No se está llevando cualquier producto. Que está llevando la historia de un pueblo